Bienvenido a mi canal, si quieres jugar conmigo o quieres que juegue algún juego en concreto no olvides dejármelo en la caja de comentarios Ah, y si te gustan los contenidos, agradeceré tu like Suscríbete